horas 40 minutos información internacional que ocurre con el escándalo de Lavallato y lo que ha significado también las vinculaciones por la filtración de mensajes del ministro de Justicia, Sergio Moro. Se va a tomar una licencia de cinco días para tratar asuntos particulares en un momento en el que se ha puesto en duda la imparcialidad del ex magistrado en la causa Lavallato lo cual ha conducido evidentemente a presión al expresidente Luis Ignacio da Silva. De acuerdo con la asesoría del ministro Moro, se tomará esta licencia durante este periodo y será sustituido de forma interina por el secretario ejecutivo Luis Ponte al frente de esta cartera de Estado.